Hace unos días fuimos testigos, del nuevo trailer de DBZ a la resurrección de Frezer, en él podíamos apreciar muchas cosas que nos dejaban con la boca abierta, como por ejemplo, la nueva transformación de Frecer. bien pero antes de llegar ahí comencemos mostrando el trailer escena, por escena y iremos nuestras opiniones. Todo comienza con Trunks del futuro, eliminando a Mecha freezer Posteriormente se muestra la nave de Frezer, llegando a la tierra. Luego podemos apreciar a los guerreros Z, pero no solo eso sino que también a Hako, el del manga, Hako el patrullero galáctico, también creado por Akira Toriyama. Para todas aquellas personas que no tienen ni la más mínima idea del manga Hako el patrullero galáctico, pues les explicaré un poco de ello. Es un manga creado por Akira Toriyama, que enlaza con la serie de manga Dragon Ball. Se estrenó el 13 de julio de 2013 en la Weekly Shonen Hunt 33 japonesa y el 15 de julio de 2013 en la versión norteamericana. Este manga de comedia cuenta la historia de un poderoso patrullero galáctico llamado Hako, que está varado en la Tierra. Los acontecimientos son narrados por Omori, quien comienza su historia hace 10 años. Hako fue enviado a la Tierra para detener a un Saiyajin del planeta Vegeta. La hermana mayor de Gulma, Tig, es una de los principales protagonistas, junto con Hako y un hombre mayor, Omori. Los personajes de otras series manga de Toriyama hacen cameos, así como un marciano, un Namekusei, un alien Tech Tech, Merlusa de Kintok, Daigoro Kurigasera, Goku, el abuelo Gohan y la familia Brief. Si quieren que suba toda la historia de este manga, y otros mangas creados por Akira Toriyama, déjenlo en los comentarios. Bueno, para no salirnos del tema sigamos con lo que se muestra en este tráiler. Se muestra frecer saliendo de su mini nave XD. -E. Posteriormente se muestra a Goku. Luego se muestra Frecer. Y luego se muestran a todos los soldados de freecer volando, uno tras uno, se escucha la música de Maximo de Hormone y, esperen un momento, al parecer Hako también llevará su nave en esta nueva película, ¿será que también veremos a la hermana de Bulma? Luego se muestra al maestro Rossi lanzando un Kamehameha a uno de los soldados de freecer Luego se muestra a Ten Tenshinhan, lanzado su Kikoju a unos cuantos soldados de freecer Luego se muestra a Brilin. Luego se muestra a Picoro, atacando con sus ondas de energía. Y luego se muestra de Gohan en SSJ, bien ahora les explico, al parecer Gohan ha perdido su estado místico, o quizás no, pero no deja de ser curioso que siga en SSJ en este trailer aún. Luego se muestra a Sobert con su anillo, que hay algo muy curioso de ello más adelante. Luego se muestra a Tamago, parece la escena cuando Freecer lo mata, o algo así. Y luego se muestra, a Goku contra Frezer. Posteriormente Freezer es mostrado, diciéndoles mostraré mi nueva transformación. Luego se muestra de Goku, como esquivando un ataque de Freezer. Y atención que aquí está la nueva transformación de Freezer. A muchos les gustó, y a otros fue una total decepción, en mi lo personal, no sé, me impactaba, debido a que yo esperaba otro tipo de transformación, pero luego de ver el trailer unas 150 veces XD, me terminó agradando. Luego en el trailer se muestra, a Freezer atacando a Goku con una supernova y Goku lanzando su Kamehameha, hay una gran explosión, y luego, se ve a Freezer volando, con un aura muy similar a SSJ adiós. Luego se ve a Goku rompiendo los Kienzans de Freezer. Luego se vuelve a mostrar a Jaco. Luego se muestra de Bulma, con su nuevo diseño. Luego se muestra a la pandilla de, Pilaf, Mai y Chu. Luego se muestra número 18. Luego se muestra de Golden Fraser. Luego se muestra de Vegeta, cargando su Ki, o como muchos usuarios creen, que se está transformando en el SSJ Dios a Full y Koro se encarga a uno de los pesados, hay una curiosidad muy curiosa, de este personaje más adelante. Luego se muestra una escena, sin explicación, de que porque Gohan, cae al suelo sin ningún rasguño. Luego se muestra a Freezer, en forma 3D o mejor conocido como Fondo 3D XD. Y aquí se muestran una pelea, entre Freezer entre, Goku y Freezer, en el cual se nota que Freezer tiene un gran poder, ante Goku. Luego se muestran a Bills y Whis. Luego se muestra de Vegeta, sin ningún rasguño y Goku todo lastimado, a lo que esto nos llegar, a dar la siguiente conclusión, que Vegeta será el protagonista de la siguiente película, y derrotará a Frecer. El final del Tráiler es la destrucción total de la Tierra, con un gran grito no muy agradable de Goku. Ahora bien, lo curioso que les quería dar a conocer... No cabe duda que el último tráiler de la película ha dado mucho de qué hablar, no solo porque se mostró la transformación de Frecer, sino también por apariciones inesperadas como la de Jaco, el patrullero galáctico. Un detalle que llamó mucho la atención y que ha sido discutido en algunas páginas, es el hecho de que vemos como Piccolo es golpeado por uno de los soldados de Frecer. Este soldado de piel roja ha sido tema de discusión, ya que algunos fanáticos afirman que es una transformación de Sorbet. ¿En qué se basan para creer eso? 1- El soldado tiene una armadura del mismo color. 2- Tiene una nariz de koala similar a la de Sorbet. 3- En el trailer se ve a Sorbet utilizar una especie de anillo. Se cree que a esa forma consigue transformarse. No suena descabellado el hecho de que Sorbet pudiera transformarse, un elemento que han tenido varios enemigos. Como sabemos, Sorbet se quedó a cargo del ejército de Frecer tras la muerte de este, el hecho de que al transformarse pudiera enfrentarse a Piccolo es una muestra de su gran poder, algo que vendría bien para alguien que lidera una armada. Aunque suene bien esta teoría, hay un detalle que no cuadra y esa es la armadura. Si nos fijamos bien, notaremos que la armadura del soldado es diferente a la de Sorbet, especialmente por las sombreras y el pecho, de hecho su dieño es más parecido a la que utiliza Tagoma, de quien se incluye imagen para comparar, solo con algunas variaciones. La única forma en que este personaje se tratara de Sorbet, sería que la armadura cambiara. En estos momentos no podemos afirmar si ese personaje que ataca a Piccolo es Sorbeto o simplemente otro personaje, ni tampoco podemos afirmar el uso que tendrá ese anillo, esas respuestas se darán hasta el estreno de la película o hasta que alguna fuente confiable lo revele. Pero no cabe duda de que el trailer ha dado de qué hablar. ¿Bardock podría aparecer en esta nueva película de Dragon Ball Z? Pues sí, debido a que, en una entrevista a Akira Toriyama, le preguntaron, ¿y Bardock será que lo podremos volver a ver? Y bien este dijo que sí, pero solo en flashback, que Freezer recuerde cuando destruyó el planeta Bellita, aunque muchos fans quieren que este personaje regrese, al igual que Bellito, que si bien vimos todo lo que Freezer podía hacer, quizás no todo, quizás tenga un poder oculto, lo cual necesiten crear a un Bellito o cualquier otro tipo de fusión, o también un Bellito SSJ3 o SSJ Dios, no sé qué opinan ustedes. Cuando la película esté en el cine, ¿no les gustaría verla en 4DX?, para sentir los golpes y la acción en este mismo formato? Pues tú puedes apoyar esta causa, en la descripción les dejaré una página, para que le den me gusta a su página de Facebook, y los apoyen con un me gusta. Muchas gracias, por tu tiempo, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta y compartirlo, pues este vídeo me tarde mucho en editarlo debido a que mostre el trailer completo, escena por escena, y motiva mucho que lo compartas. Adiós a todos.